Hola. En este video vamos a ver cómo enviar un correo a través de Canvas a todos nuestros alumnos, grupos de alumnos o ciertos elementos de alumnos en específico o incluso docentes. El paso número uno es dentro de Canvas, vamos a ir a la sección de bandeja de entrada o inbox. Una vez que estamos ahí, vamos a ubicar el icono de redactar un nuevo mensaje. Vamos a dar clic y hay que seleccionar el curso donde están las personas a las que les queremos mandar el correo. En este caso, normalmente lo que está en el tablero aparece dentro de cursos favoritos y en más cursos aparecen todos los cursos que tenemos, incluso inscripciones pasadas. En mi caso, voy a hacer el ejemplo con este de primeros pasos. Después, para seleccionar a quién lo vamos a enviar, tenemos que seleccionar la libreta de direcciones. Al dar clic en la libreta de direcciones, nos permite seleccionar si queremos mandar a los maestros, a los estudiantes, a las secciones de grupos que normalmente no las tenemos activas en Canvas o a los equipos de trabajo que diseñamos desde Canvas. En este caso, voy a hacer el ejemplo con estudiantes. Esto sucede igual en todos los elementos. Nos van a desplegar, ya sean a todos los profesores, a todos los estudiantes o todos los equipos, y me permite seleccionar a cada uno de ellos de manera individual o puedo seleccionar que voy a mandar a todo el conjunto de elementos que están ahí. En este caso, en esta selección, estoy seleccionando mandar un correo a todos los estudiantes. Después en el tema, pues ponemos el tema que queremos trabajar. Cuando seleccionamos un grupo de eh, alumnos o de profesores, nos permite cambiarlo a... Muy bien, muy bien modalidad de mandar el mensaje de forma grupal para que todos reciban el mismo correo. En este caso, cuando mandamos así, se manda un, un mensaje por separado a cada uno de los alumnos. Podemos agregar algún documento si es que nosotros queremos y al darle clic en attach, pues nos aparece nuestra página de eh, documentos. O podemos incluso también agregar un video, ya sea por medio de grabar un audio, ¿verdad? O incluso podemos activar nuestra cámara, web y nos podemos ver nosotros. Entonces, tenemos todos estos elementos o incluso ya podemos tener algo que ya tengamos grabado, ya sea en video o en audio. Y, pues, esto le da un elemento de calidez al mensaje que estamos mandando, sobre todo si, si es el primer mensaje que mandamos a nuestros alumnos. Y una vez que terminamos, le damos clic en enviar. Yo no lo voy a hacer para que no haya problema. Los correos que nosotros mandemos a nuestros alumnos van a quedar copias en esta sección de aquí y cuando los alumnos nos contesten, si es que eso hacen, nos van a llegar también en esta sección de aquí, pero también llegan copias a nuestros correos de TEC. Entonces, cuando nos llegan esas notificaciones del mismo correo, nosotros podemos dar reply al alumno sin tener que utilizar Canvas, lo cual facilita muchísimo la comunicación entre docentes y alumnos. Espero que este tip sea de gran utilidad.